cuando llegó ahí estaba vacía y el perro no lo consiguió Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse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 Cama y el más pequeño dijo: Muy buenas noches, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio, Venus.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 Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Seguridad en el camino, sujeta la mano, mira ambos lados, camina, no corras.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 seguro, cruzar caminos hacia el otro lado, te ser seguro con tu mano en la mía.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 Mari tiene un corderito Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que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 Sí, y Hacen swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish, los limpia brisas hacen swish, swish, swish por toda la ciudad. El claxon del camión hace pip, pip, pip, pip, pip, El claxon del camión hace pip, pip, pip por toda la ciudad.